Ya. Hola, buenas tardes a todos los Muy seguidores bien. de este canal de Movimiento Civil. Hoy vamos a tener una entrevista que no va a ser eh, la más común de las que vamos a tener, porque siempre soy yo el que entrevisto a las personas que vienen a este canal, pero hoy teníamos previsto un, una entrevista con mi Martínez, de Murcia, de 23 años, que él me había pedido ¿no? participar en, en su canal. Pero, debido a unos problemas técnicos que hemos tenido con el ajuste de la cámara y del audio de Josemi, no hemos podido realizarlo de esa manera. Así que le voy a dar paso a Josemi para que sea él el que me entrevista a mí. Él me va a realizar una serie de preguntas y también vamos a activar la opción para que ustedes, los seguidores de este canal, podáis preguntarme. Al final del vídeo, este vídeo será descargado y Josemi lo podrá utilizar para, para lo que quiera. De todas formas, en el futuro vamos a tener una entrevista en este canal con Josemi y veremos a Josemi, no solamente lo, lo escucharemos, porque la labor que está haciendo este chico es muy interesante, muy importante y quiero también que los conozcáis a él. Así que nada, Josemi, te doy paso a ti y que Perfecto. nos cuentes lo que, lo que te parezca, de verdad. Un saludo. Perfecto. Gracias. Pues nada, yo lo que intento, sobre todo el, toda la gente que está luchando porque en este país hay una democracia, porque haya libertad, que damos capacidad de elegir a nuestros representantes y demás, eh, poder enseñársela a la gente para que no, no, no piense la gente que son tres o cuatro locos haciendo una cruzada contra lo imposible. Que hay muchísima gente trabajando, muchísima gente intentando que la gente sepa la verdad y sepa cómo se puede llegar a esto. Y bueno, eh, descubrí Movimiento Civil y dije, me encanta la labor y voy a entrevistarle para publicitarlo también en mi canal. Y bueno, eh, explícame tú en qué consiste Movimiento Civil y de dónde nace esta iniciativa. Bueno, Movimiento Civil, eh, Josemi, nació el 4 de mayo de este año. Eh, como sabes, yo ya lo he comentado a través de los vídeos que hago. Yo soy inmigrante en Reino Unido. El año pasado participé activamente en la política de mi país, pero debido a la corrupción existente que observé, me di cuenta de que el problema no era eh, eh, o sea, un ayuntamiento, los problemas de un ayuntamiento, los problemas de una comunidad autónoma o del Estado, sino el problema es global, es del sistema en su conjunto. ¿no? Todas las instituciones que representan a este sistema. Por lo tanto, fuera en el extranjero, me he dado cuenta que en Reino Unido, especialmente, eh, es un país bastante patriota, un país que une a su gente cuando existen problemas que les afectan directamente, eh, nos guste más, nos guste menos, pero el, el pueblo británico ha decidido el futuro que quiere, ¿no? A través del Brexit, y, y es un pueblo que, que, que, que tiene un sistema, ¿no? Un sistema político mucho más avanzado que el nuestro, eh, en materia de derechos, en materia de oportunidades, todo esto. Y entonces pensé, pensé cuál es la, la forma, la mejor forma de poder eh, generar una alternativa, una alternativa a través de un canal de comunicación, donde invitar a gente a la gente más común de España, a, sí. la, a la gente a pie, que pudiera aportar sus experiencias personales, la pudiéramos conocer a esas personas y, y que explicaran ¿no? por dónde han pasado y, y qué soluciones creen ellos que, que se le puede dar a este país. ¿no? Porque al final somos nosotros los que mantenemos a, al país y somos los ciudadanos los que tenemos que decidir qué futuro queremos. Entonces, pensaba que era una iniciativa bonita de entrevistar a mucha gente, de conocer eh, como ya he dicho su, su, su labor, sus experiencias y demás y movimiento civil trata de eso de empoderar a la gente de hacerla protagonista y de que entre todos compartamos la, las ideas de la libertad política de trevijano que al final fue el fundamento principal para eh, para dejar dejar este sistema partitocrático y apostar por, por, por un sistema justo y que nos beneficia los 46 millones de, de españoles efectivamente y bueno, ¿cuánta gente has descubierto en tu canal que está haciendo esto, luchando por la libertad política, no solo tanto hablando, defendiéndolo en su familia, en sus amigos, sino también en acciones, en labores en la calle? Uh -huh. Bueno, aquí quisiera yo diferenciar de que eh, existen diferentes tipos de, de personas, Josémi. Están uh -huh. las sí. personas más activas. Es decir, son personas que eh, van siempre a actuar, van a estar activas a la hora de poder eh, reclamar sus derechos, de poder denunciar públicamente o en los juzgados eh, toda la corrupción que hay. Son gente que, que da la cara, que se expone. Luego tienes a un, a un segundo tipo de personas que son más pasivas. Son gente que... Eh, son la mayoría youtubers que critican el sistema, pero que también se benefician de alguna forma de este sistema porque date sí. cuenta que hay temas que nos dividen a la población como son el feminismo el nacionalismo y los partidos no en esta partidocracia lo utilizan para eso vale. estas personas son pasivas son pasivas porque ellos tienen muchos suscriptores muchos seguidores pero no conocen la la, la, la política realmente mm. discuten sobre ella porque porque son temas que a, a todos nos interesan pero pero lo utilizan para beneficio de sus canales y luego, yo distinguiría la gente, el tercer grupo, que son gente más un poco más loquita, más chalada, que, que están están cuerdas, es decir, son gente que, que conoce el sistema, pero debido a la ola de injusticias que hay en este país, eh, pues puedes ver vídeos de ellos llorando, como me ha pasado a mí hoy, ¿no? que me he puesto a llorar sí. en un vídeo, o que se te va un poco la olla porque estás reclamando algo y te enfrentas a una institución y ven que no te echan cuenta. Entonces, yo, yo te diría que existen tres tipos de, de personas dentro de, de estos colectivos y hay que andarse con mucho con mucho cuidado. ¿no? Entonces, me gusta siempre distinguirlo porque no todo el mundo va está luchando de verdad con, por la libertad política colectiva. En mi canal han venido 22 personas, tú eres el número 23, aunque sí. bueno no estaba previsto que yo te hiciera esta entrevista, le digo que me la está haciendo pero de la gente que he entrevistado, activos, activos, activos, si te soy sincero, habré visto quizás cuatro o cinco. Eh, el resto de personas no conocía la libertad política colectiva, pero poco a poco me alegra de que se están dando cuenta de, de que el problema es el sistema. Entonces, es una labor que estamos haciendo de difusión del mensaje que José me va a llevar tiempo. Primero tenemos claro. que tenemos de difundir el mensaje y a partir de ahí, una vez que la gente tenga claro cuál es el problema, poder eh, proponer soluciones, proponer soluciones uh -huh. entre todos para acabar con esto. ¿Qué ocurre? En España existe mucho el ego, existen muchos los personalismos, ¿no? cada uno quiere su momento de gloria. Y ahí es donde tenemos que rebajar el nivel, ahí es donde tenemos que decir, bueno, pues si queremos acabar con esto, debemos de juntarnos con otras plataformas, asociaciones, agrupaciones y así, ¿no? sí. entre todos, generar una alternativa de verdad. Porque la gente, uno de los problemas que yo veo, que yo observo, de todos los seguidores de Movimiento Civil, es que no se creen que el cambio de sistema es posible. Y además sí. piensan que vamos a hacer igual que podemos, que vamos a llegar con un 15M y vamos a imponer nuestro modelo y, y vamos a, a, a presentar unas elecciones y a, y a pisar poder, no a tocar poder. Y, y en ningún momento lo que se plantea desde Movimiento Civil es eso lo que se plantea es una alternativa por parte de la ciudadanía y, y que sean conscientes de lo que ocurre, que sean conscientes y plantear soluciones. Exacto. Eh, por suerte creo que nosotros tenemos la ventaja de que todo el mundo ya ha visto la verdad, de que todo el mundo huele a chamusquina y sabe que este sistema no funciona bien. Lo que no saben es cuál es el fundamento de esto, cuál es la causa de todos los problemas que hay en España, de la corrupción, de, parti de la partitocracia, etcétera. Por eso, mmm, nuestra labor, tanto de Movimiento Civil como o los otros canales que también hay difundiendo la idea de Televijano, es tan importante. Por la de que entienda cuál es el fundamento de nuestros problemas, que entiendan por qué pasa esto. Y pasa por un sistema político y por unas mentiras que nos han dicho desde que hemos nacido, básicamente. Desde que hemos nacido nos han dicho esto es democracia, esto es lo mejor que podemos tener y, y no, es la verdad, no es la verdad. Tú lo viviste en Inglaterra, me imagino, porque ahí sí que hay representación civil. Y la hay en Francia y la hay en Estados Unidos. Y esa es la suerte que tenemos nosotros. Y yo creo, en mi opinión, que 42 años ya cansan mucho. Que, como decía Dalmacio Negro, eh, la democracia llegará por aburrimiento. llegará ya de que ya no hay fórmulas. que se van a inventar en la próxima crisis? ¿Un Podemos nuevo? No, eso no creo yo que vaya a pasar. Y por eso nuestra labor, la de movimiento civil, la de todos los canales, es tan importante. Porque... Uh -huh. Eh, si nosotros ponemos las bases, las bases del fundamento de nuestros problemas, construir a partir de ahí será muy sencillo. Efectivamente hay que evitar gente que se beneficia de ello, que únicamente quiere la polarización, pero no quiere saber por qué hay una polarización, que únicamente quiere el ego, el, yo soy el líder de vosotros, eso es lo que tenemos que evitar. Pero yo de momento soy bastante optimista y veo que la gente que se está moviendo por esto se está moviendo bien, salvo alguna excepción, pero... En fin, eso, es lo que Yo es, sobre todo... quisiera comentarte dos ideas eh, claras, sí. las quiero dejar claras también para los, seguido los seguidores del movimiento civil. Yo con este canal vengo para que la gente eh, pueda mm, entender el mensaje de la libertad política colectiva, esa es una de las primeras ideas, y segundo, otra idea que me parece fundamental es que la gente pueda ser crítica. Es decir, aprenda a ser crítica, aprenda a cuestionar las cosas que fallan de, de este sistema. Claro. Y, y yo no soy líder de nadie. Yo no quiero un rebaño de ovejas en este canal. Yo lo único que quiero son gente crítica, gente que piense, gente que ofrezca alternativas, soluciones. Porque quejarnos eh, lo hemos hecho durante los últimos años y no nos ha servido de nada la indignación, el cabreo, quejarnos. Exacto. No nos lleva a, a nada. Yo, yo mismo me cabreo. Yo mismo tengo momentos que, que me cabreo porque veo que hay gente que todavía no parece que no o no se da cuenta o cree que no le va a llegar nunca una situación económica mala o que le va a afectar eh, personalmente lo que ocurra en su municipio, en su comunidad. Y, y por eso me cabreo. No, no es que yo esté indignado. Es decir, yo, yo sé cuál es el problema, pero me cabreo porque veo que la gente todavía en mucha no es consciente. Yo sé que los seguidores del Movimiento Civil son conscientes de lo que hay, porque eh, atienden a estos programas, comentan, comparten y hacen una labor maravillosa. De hecho, donan a este canal. Donan porque les apetece que haya una plataforma de comunicación independiente que ponga encima de la mesa esta, estas ideas. Y, y otra de las cuestiones que quería tratar, esta ya es la última, sí. es que me alegra enormemente, y te lo digo a ti, eh, la gente no te puede ver, pero yo sí te he visto, he visto algunos de tus vídeos, y, y, lo, y te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias y te lo quiero dar de verdad. Porque tienes 23 años, eres muy joven y la llamada que me hiciste a mí me, me, me, me, fue un motivo de emoción para mí. Porque yo he tenido tu edad no hace tanto tiempo y, y, y sé perfectamente eh, cómo una persona joven mira hacia el futuro. Y, y miramos hacia el futuro y vemos perfectamente de que no tenemos futuro, de que, de que no vamos a, a tener un país que nos ofrezca oportunidades con el sistema actual. Entonces, para mí me parece muy generoso, muy caballeroso por tu parte, que tú, eh, que tienes tu vida privada, al igual que la tengo yo y otras personas, eh, crees tu propio canal, hagas tus vídeos y que pongas eh, tu imagen al servicio de la gente y, y lo hagas tan joven, ¿sabes? Con la edad que tienes, que ya seas tan consciente de lo que hay. Y me parece perfecto. Y, y por eso yo, a gente como tú, si dentro de este canal puedo, la voy a intentar proyectar al máximo para que llegues al máximo número de personas. O sea, a Movimiento Civil puedes venir cuando te dé la gana. Eso es lo que quiero que tengas claro. Y conmigo puedes colaborar en lo que te dé la gana. O sea. Te lo digo sinceramente. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, bueno, no más que no se me ve porque tal es rojo, pero <ríe> muchas gracias por las palabras. Y nada, sí, eso. Yo descubrí a Trevijano con 19 años, entonces no lo entendía. Y decía, pero esto... O sea, entendía que lo que decía era cierto, pero que no, no me cabía en la cabeza. Decía, ¿cómo, ¿cómo que todo lo que me han dicho es mentira? Y poco a poco he ido aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de él y de sus vídeos, de sus libros y demás. Y luego dije... Esto por lo que luchamos no es una idea, no es egoísmo o el yo creo que así las cosas irán mejor. Es una verdad, una verdad uh -huh. que se tuya a sí misma como una verdad. Y luchamos por mmm, la libertad y por la dignidad de las personas, porque no tengamos un país en quiebra por culpa de unas personas que nadie ha podido elegir. Entonces me parece la única lucha digna que existe, la lucha de que las personas sean capaces de elegir a las personas que sean responsables de que me deshacen o de que yo vaya al paro o de que tal que al menos mis problemas sea yo responsable de ellos, no sea un señor que a nadie ha votado y que luego estará en una en un consejo de administración de, de Dios sabe quién cobrando a costa de todo y por eso sí, es ha tocado un dinero. punto muy interesante eh, a mi parecer que es el, la responsabilidad ¿no? El factor sí. de la responsabilidad en todo esto. El ciudadano español siempre culpa al sistema y a los políticos de la gestión que han mm. hecho en el país, pero lo que no piensan o no discuten o no ponen en tela de cuestiones es qué responsabilidad tiene el ciudadano en todo esto. Es decir, claro. ¿el ciudadano qué hace para evitar esto? Yo en dos hermanas mm. he denunciado y sigo denunciando toda la corrupción que existe. Y muy pocas personas se acercan a mí. La puedo contar con los dedos de las manos. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que ¿Están? quieren? ¿Quieren seguir con esto? ¿Les beneficia realmente? Parece que se conforman. no Entonces, mm. mmm, cuando dicen, no, es que ustedes queréis generar una alternativa al estilo Podemos, eh, infórmate primero, ¿no? Infórmate sí. lo que queremos generar, ¿no? Porque os quedáis se quedan siempre con los eslóganes, con las frases hechas y con... Claro las grandes palabras, ¿no? Y, y, y, yo, y no somos líderes, o sea, nosotros estamos ejerciendo un liderazgo porque queremos un país distinto, queremos un país totalmente distinto al, al que tenemos ahora y lo queremos hacer de forma gradual, de forma pacífica ¿eh? y haciendo una revolución no al estilo sangriento, revolución francesa, eh, con los cuchillos largos, sí, sí. sino queremos hacerlo gradualmente, con una revolución educativa, cultural y que haga cambiar a la gente de, de opción porque, porque votando estos mismos partidos políticos no vamos a llegar a nada, ya, ya se ha visto. ¿Cuántos presidentes han pasado por España? Han pasado, sí. ha estado ahí Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, luego Zapatero, Rajoy, ahora Pedro Sánchez. ¿En, ¿En qué hemos mejorado? Si hemos ido cada día peor. Entonces, Exacto, sí, sí. Yo, yo ahí, o sea, lo tengo, lo tengo muy claro. Por cierto, eh, mi que no sí. quiero que se me olvide esto que te quiero preguntar. ¿Qué te ha parecido las elecciones vascas y gallegas? Hazme si, si puede un análisis de, de los resultados ¿no? en estas dos regiones. Pues para mí muy motivadores porque yo lo que o sea, tanto como tú como yo lo que pongo es la abstención, el dejar de colaborar con este sistema y que haya habido una abstención una tan grande en el País Vasco y en Galicia donde siempre está la amenaza, tanto en el País Vasco de nacionalismo y demás, donde Galicia siempre es lo mismo en la derecha, en fin. Y que toda la campaña que han hecho es Cuidado la abstención, cuidado la abstención Y que la abstención, no sé, haya triunfado Pues para mí me motiva mucho Y yo creo que ya la gente está desgastada de este sistema ya Las próximas son como, mini, como máximo 2023 una autonómica Yo creo que con el trabajo que está haciendo tanta gente Por promover esto de la libertad política colectiva Y por hablar de la verdad De que la única manera de salir de este sistema Es no colaborar con él, no abstenerse no participar tengo mucha esperanza la verdad de que ahí sea un golpe al frente y a partir de ahí la delegitimación del sistema sea un hecho y lo único ya en cuanto a gobierno pues bueno mmm, vemos que el otro día está diciendo Vox a bildu que si que estaban dispuestos a hablar con ellos para entrar en el gobierno quitándose la, la careta diciendo oye yo lo único que quiero es entrar en el estado Bildu haciendo un discurso nacionalsocialista en cuanto a no, tal cual, eh, plagiando palabras de Mein Kampf, de Hitler, o sea, que la gente no sabe qué es eso y como no lo sabe, como está prohibido hablar de ese tipo de cosas, cuando se la están delante de su cara no lo, no lo entiende. Y en fin, y por otro lado, mmm, ver también que la abstención, siempre está la típica politología esta de que no, si se abstiene, la, la derecha siempre va a votar y luego por otro lado, no, los nacionalistas siempre van a votar o los de la izquierda siempre van a votar. Y bueno, hemos visto, Galicia gana la derecha y en País Vasco han ganado la, la izquierda y los nacionalistas. Un ejemplo de que la atención únicamente favorece a quien no vota, a quien no colabora, a quien toma dignidad y decide no colaborar con la corrupción. Y eso, muy motivante para mí. Pues muy bien, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo único que quería añadir aquí, si puedo añadir algo, porque lo has explicado... Sí. Eh, fabulosamente, es el tema de País Vasco. A mí me ha sorprendido porque, como sabes, eh, Josemi, es una sí. región que prácticamente, no lo quiero decir así porque puedo ofender a algún vasco, pero le roba 14 millones de euros al Estado español todos los años debido al concierto vasco. Es sí. decir, ellos controlan y gestionan sus propios impuestos y me parece mm, muy peculiar que una región económicamente tan bien desarrollada haya decidido plantar cara al sistema y decirle, por aquí no paso. Y, y, me, y me parece una muy buena decisión por parte de los vascos y que nos enseña el camino al resto de españoles que, desgraciadamente, económicamente estamos peor. Tú eres de Murcia, sí. yo soy de Andalucía y las regiones del sur de España sabes que mmm, económicamente sí. estamos peor. Sí. Hay más niveles de paro, también hay más niveles de deuda, de déficit, eh, en fin. Es más complicado prosperar aquí que en el País Vasco. Y me parece, ya te digo, muy curioso los resultados. Y nada, y darle las gracias a los vascos. Yo he correcto, sido un correcto. poco crítico con la gente del norte porque nos ve un poco así a los andaluces a veces, como, en fin, vagos, que nos gusta pasarnos bien, el cachondeo y todo sí. esto. Pero bueno, eso es una generalidad que queda ahí. Y para mí es una región que con su. O sea, con sus más y sus menos, su, su ventaja y su desventaja es una región que defiende lo suyo. Al menos siempre han defendido sí. lo suyo y creo que ellos es lo que han mostrado en estas elecciones y, y les apoyo por ello. De verdad, les apoyo sí, sí, sí. a la decisión que han tomado. Sí, tienen que ser un ejemplo para todos porque, como tú has dicho, teniendo un nivel de vida tan alto que han decidido, oye, eh, aún así eh, no queremos no poder elegir. Pues cuando llegue la crisis de verdad, la del coronavirus y la de la quiebra absoluta del país que no tardará mucho, sinceramente. Eh, es, eh, zonas como la nuestra, como la del sur, que la vamos a pasar muy mal, porque si ya está mal en cuanto a paro, mmm, no quiero imaginar lo que va a venir. Eh, no me puedo imaginar otro escenario que no sea la de que la gente se harte absolutamente del sistema y no vote con conciencia, con conciencia de no quiero participar de ello. tengo Concierto, ya... Ya voy a ejercer un poco porque me entra ganas de ello. Un poco mi labor de periodista y te quiero hacer una pregunta porque me gusta conocer a la gente que, que bueno que viene aquí al programa y que está en el programa de Movimiento Civil. ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente esta crisis, Josemí? ¿Cómo lo estás llevando? Pues yo estaba trabajando en un cine, de, en el bar, y me y entré en el ERTE, nos pusieron en toda plantilla en ERTE. Claro, al principio digo, bueno... Me rebajan, mi salario era muy pequeño me, me rebajan un poco Pero ahora he descubierto Que para IRPF Te cuentan como si tuviera un doble pagador Y entonces todo el mundo que haya Tenerte va a tener que hacer la declaración de la renta uh -huh. No me quiero imaginar eh, Qué va a pasar en España Cuando todo el mundo, después de que le hayan Rebajado eh, El salario Y bueno, que mucha gente directamente no ha cobrado Ni no ha tenido para llegar a final de mes Encima tengan que pagar RPC y les salga a pagar, les salga a pagar. No me imaginar no me imaginado que va a pasar, va a ser un... ¿Un caos. Un, un caos completamente, sí, sí. Mucha gente lo va a pasar fatal. Creo que, que ha anunciado el gobierno, no sé si, vamos, si mm. lo que digo es correcto, pero corrígeme si no es así, que los ERTES se, se van a pagar hasta septiembre, ¿no? O sea, hasta finales de septiembre. Sí, Después de septiembre parece que acaba, ¿no? El pago de ERTES. Sí, yo también he oído lo mismo. Y no sé qué va a pasar porque si estamos viendo que está viendo un rebrote y que no será extraño que alguna zona en, en especial dijera oye, tal sitio, confinado otra vez, no sé, yo creo que se está yendo de las manos la situación por, por incompetencia, o sea, completamente por incompetencia, y que ellos mismos están cavando su propia tumba, de que la gente diga, oye, se si es queda igual quien gobierne, es lo mismo siempre. En fin, sí, sí. Yo creo que con el, el coronavirus ¿verdad? se ha acelerado todo esto de la abstención, la gente ha ido ¿no? cogiendo un poco sí, más de conciencia y creo que poco a poco ¿eh? se va consiguiendo despertar a, a mucha gente ¿no? del letargo en el que venían viviendo y me parece real, algo real. Que, que aunque va a hacer que mucha gente sufra ¿eh? la, el uh -huh. coronavirus, pero también va a servir para abrir mente y eso siempre es importante si queremos aspirar ¿no? a vivir en una sociedad democrática. Exacto, es que juegan ya con cosas que no se pueden jugar, o sea, cuando ya hay vida de personas por medio y siguen con feminismo o no feminismo, cuando ahora el debate del rey, que no hay ningún debate, es pura distracción, porque no hay ningún debate, ninguno va a querer quitar al rey porque se benefician de este sistema y no van a querer cambiar las reglas. Y aún así siguen con ese debate absurdo mientras mucha gente lo va a pasar muy mal y lo está pasando ya muy mal, pues claro, la gente dice, es que se están riendo de nosotros, se están riendo absolutamente de nosotros. Sí, sí. Claro. y por eso ellos mismos lo han hecho, ellos mismos han hecho que este sistema vaya a la destrucción y al nacimiento de una democracia, por fin. A ojalá que que sí, o, ojalá mm -hmm. sea así. Yo de todas maneras, mí te diría, y esto es una opinión personal, que yo no subestimaría al sistema actual. Es decir, creo que el sistema sí. actual tiene mimbres bastante fuertes para seguir, para permanecer algunos años más. No quiero ser con esto, en fin, eh, no quiero mm -hmm. ser negativo. Simplemente creo que soy realista, es decir, ellos controlan, vamos, todo el aparato estatal, la justicia, los medios de comunicación, que, que va a ser duro, va a ser un camino difícil. Yo cuando la gente me pregunta, ¿lo vamos a conseguir de aquí a un año? No lo sé, yo no, no tengo una bola de cristal para adivinar el futuro, ninguno la tenemos, pero fácil creo que no va a ser. ¿eh? Creo que claro. se va a requerir mucha colaboración, mucha participación. Eh, mucha unión y por ahí es donde tenemos que comenzar y desde ya, ¿eh? desde ya, colaborando entre todos para acabar con, con este sistema, de verdad. Y que no vamos Exacto. a ir al caos, eso es lo que quiero dejar muy claro a la gente. No vamos a ir al caos, es que peor de lo que estamos ahora ya no podemos estar. Por lo menos claro. desde mi punto de vista. Yo creo que peor ya, más corrupción, más ilegalidades, más fraude y más caraduras que hay dentro de la política, más no, no podemos tener. Yo creo que ya o sea, lo tenemos todos, ya, ya hemos visto todo en este país de lo que podíamos ver. No sé si estás esto, de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí, todo lo contrario, nosotros la abstención no va hacia el caos, es un camino para salir del caos. El periodo que haya de libertad constituyente, un periodo sin constitución, es un periodo donde va a conseguir que los políticos sean responsables, que los políticos estén atados de pies y manos a los intereses de las personas. Que su salario, sus privilegios, su sueldo vitalicio, todos los privilegios que quieran tener, se lo deban a su distrito, al sitio donde vienen. A Dos Hermanas, a Cádiz, a Murcia, a donde vengan. Si quieren conservar eso, se, se lo deban a, a sus personas, a las personas que le han votado. No como ahora, que se lo deben a su partido, al jefe de partido que lo ha puesto en la lista y le debe obediencia. Y esa impunidad y ese control de todos los poderes hace que venga esto. Como te quiero decir, quien tiene los tres poderes es imposible que no haga un ejercicio tiránico del de de poder que tiene. Uh -huh. Y es lo que estamos viviendo. Es, lo que, es hacia donde queremos salir nosotros. La atención es camino para, para eso, para que por fin haya separación de poderes y representación civil. Y, Aquí y una nos pregunta David Moro Crespo, ha hecho varias preguntas y no lo hemos podido atender porque... Hemos estado ¿no? sí, sí. Eh, conversando tú y yo y no nos ha dado tiempo. Pero él nos preguntaba, Juan, una pregunta. ¿Cómo sería una abstención fiscal? Llegado el caso. A ver, yo siempre aquí lo expongo. Me gustaría, Josemi, que tú pudieras aportar lo que sabes eh, respecto a este tema. A ver, eh, primero lo que se promueve es una abstención. Una abstención, sí. nos vamos a ir a acudir a votar, vamos a decirle no al sistema y a partir de la deslegitimación de este sistema vamos a intentar que el sistema caiga por sí solo. Lo que ocurre es que, llegado al caso de que el sistema no caiga, claro, la abstención fiscal, más que abstención, sería insumisión fiscal, que decidamos, los ciudadanos, no pagar impuestos, no contribuir más, podría ser una solución. Pero yo ahora mismo, a corto plazo, no la veo. Veo la abstención y promover la abstención, tanto en las mesas electorales, la gente que acuda a votar, y a partir de, de la caída, de, de este sistema, que se va a producir principalmente porque lo, los partidos políticos cobran dinero. Ellos cobran dinero una vez que vamos a votar, por cada voto que metemos en una urna, los partidos políticos cobran. Entonces, sí. ellos cobran subvenciones del Estado y si dejamos de ir a votar, los partidos políticos se van a nutrir menos de esos recursos públicos que, que sirven para, para eso, para pagar eh, las grandes, la, las lujosas vidas que tienen estos estos jefes de partido y estos y estos supuestos diputados, porque son ellos los que se eligen a sí mismos en una lista. Entonces, yo tiraría por ahí David Moro. Eh, creo que es la abstención, la, insum la insumisión fiscal es muy importante, pero creo que hay que ir paso a paso. Y primero promover la abstención, y después podemos eh, podemos hablar de esto y podemos generar una alternativa. Pero de momento vamos a ir. Me gustaría paso a paso, para no liar a la gente en todo esto, ¿no? ¿Qué, qué piensas, eh, ¿qué piensas eh, Josemi? Sí, exactamente eso. El primer camino es la abstención eh, electoral. Eh, que, que el resultado electoral hable por sí solo, que diga que la gente no quiere este sistema, no quiere participar. Y en ese momento el sistema ya es, no es legítimo. Cuando no es legítimo carece de moral y carece, carece de fuerza para hacer nada. Entonces, obviamente, ellos no se van a ir por su propio pie, ellos se van a agarrar, si votara su familia y ya está, 30 personas votaron, ellos seguirían ahí, seguirían con su juego y demás. Claro, una vez vemos que no se quieren ir es cuando llega la atención fiscal, que cuando llega la atención fiscal no pueden sobrevivir. Al día siguiente es cuando se tienen que ir porque no pueden mantener el país y por eso declarar o hablar de una atención fiscal antes de que haya una atención electoral no tiene sentido, porque ahora mismo la gente está participando, seríamos unos reaccionarios si dijéramos, oye, la gente, a mí la gente participa en este sistema y nosotros nos oponemos a ella, no, creo que cuando hay una mayoría que no participa, es cuando ya se habla de la atención fiscal, para echarlo, Exactamente, exactamente, sí. la has explicado muy bien, enhorabuena, ¿eh? Eh, José Mí, por, por tu explicación. Dale las gracias a, a David Moro por su pregunta, porque nos lo había preguntado seis veces y me ha llegado ahora la... Ah, me ha llegado a los comentarios las notificaciones. Disculpa, David, por no responderte antes, pero ha sido, no ha sido posible. Bueno, nos dice Jesús Muñoz, de aquí de Movimiento Civil, un seguidor de la página. Hay que hacer mucha difusión del movimiento, aunque nos está de utópico. ¿Qué piensas sobre esto, Josemi? Pues que los que nos está echando utópico están completamente equivocados porque la política está ya todo inventado. O sea, no estamos ahora teorizando sobre hipotéticos mundos. Ya está todo inventado, la política tiene 4.000 años, se ha aprobado todo y ya se sabe. Todo esto ya ha pasado. Pasó en la India, pasó en Nuevo México con Zuró, que es simplemente no participar, no colaborar. Las leyes no se sostienen sobre una fuerza divina. Las leyes se sostienen porque la gente está de acuerdo con ese sistema que crea una sociedad donde todos podemos convivir. Cuando la gente dec decide no participar, esas leyes no se sostienen sobre nada. Y ahora tenemos el ejemplo de Chile. Chile simplemente una abstención constante de 53%, del 60%, etcétera, hizo que el gobierno no pudiera subir un, unos céntimos el transporte público, porque ya no tiene legitimidad para ello. La gente, si tuviera legitimidad por subir unos céntimos el transporte público, no sería la que sería en Chile. Eh, como no tiene legitimidad, no tenían capacidad ni moral para hacer nada. Y bueno, eso, exactamente eso. Por cierto, Osemi, me encantaría sí. que, que pudieras tú también hacer entrevistas en este canal de Movimiento Civil, que no solamente fuera yo, sino yo te animo a que formes parte del canal si te apetece, que puedas colaborar conmigo en lo que en lo que quieras. Ya, ya tú tomarás la decisión, te dejo unos días para que te lo pienses. Pero Sí, pero, pero por mí ya... sin problema, la verdad. Yo, pero todo lo que decir. sea trabajar en cualquiera que luche por libertad política colectiva, voy sí. adelante. Ya estoy en varias asociaciones, trabajando a cuatro brazos en las distintas o en todo lo que puedo, y para mí es un placer y es mmm, lo mejor que puedo hacer para dedicar mi tiempo, es eso, ayudar para difundir la libertad política colectiva. Pues ya te digo, una vez que acabe el programa voy a, a escribirte a ver de qué forma te puedo hacer administrador y, y que sí. y de verdad eh, que puedas hacer entrevistas a la gente que participes aquí y que tú seas el que haga entrevistas a otras personas porque ya te digo, yo, yo no doy abasto, yo estoy a una media de cuatro o cinco programas a la semana y es que mi cuerpo no puede más. Yo intento darlo todo pero yo en septiembre me voy fuera de, del país y quiero tener a gente que colabore conmigo. Está ahí Rocío Cortés, una chica de Almonte, de Huelva, que me ayuda en todo lo que puede. Está Isabel Blasco, que me está ayudando mucho con este canal. Y me gustaría eso, que, que, que tú pudieras también eh, participar en este canal y, y hacer las labores que, que te parezca Yo te voy a dar total libertad. Eh, libertad política colectiva, ¿no? Que, que lo, sí, sí. es como llamamos nosotros, ¿no? Perfecto, Así pero sin problema. Me, me ha gustado también mucho, vamos, eh, te lo voy a mencionar, el tema de Chile. Yo tengo allí a, a dos conocidos en, en Chile trabajando de hace unos años. Se marcharon de España. No es un país tan pobre como la gente piensa. país uh -huh. económicamente, ¿verdad? Eh, de los más desarrollados de Sudamérica. Y es verdad, es ¿eh? simplemente por el tema del precio, ¿no? de, Del transporte, ya salieron a la calle los, los chilenos en masa. Y, y ahora creo que no, no es en octubre, en septiembre octubre deciden sí, que abre 25 Chile de octubre. Un, un periodo. El 25 sí. de octubre, ¿no? Sí, si sí, todo sale bien, Chile será el primer país sudamericano que tenga democracia. que simplemente que voten que no quieren esa constitución y que la siguiente constitución la escriba el 100% por personas elegidas por el pueblo, por representantes, uninominalmente. Si todo sale bien, ten Chile tendrá una democracia, será otro ejemplo más. Yo tenía pensado, te lo digo en confianza, José, mí, tenía pensado con otro compañero de debates abiertos, que se llama Carlos Regalado, irnos a Cuba una semana a disfrutar del sol y de las playas, si consiguiéramos en España libertad política colectiva, solamente para disfrutar una semana ¿eh? de la dictadura, sí. aunque fuera por las playas y, y, y, y por el sol. Pero me da a mí que nos vamos a tener que ir tú y yo a Chile dentro de poco, porque allí van a tener democracia claro, claro. y libertad antes que, que nosotros en España. ¿no? Así pues por que... la verdad, lo había pensado. Yo había pensado ya, eh, cualquier vacación que tuviera, ir a Chile a entrevistar a la gente, a hablar con ella, para que viera a la gente. Que eso pasa, que es de verdad, que es una realidad y que es muy reciente. Y hmm. sí me parece muy buena idea. Sí, yo creo que Chile es el modelo a seguir. Aquí lo dice Jesús Muñoz. Y el ejemplo a seguir creo que sí, que es así, que debemos de hablar de Chile y me encantaría poder entrevistar a gente de allí, de hecho, como te he dicho, hay dos personas que han ido a Chile y me he puesto en contacto con una de ellas para que participe eh, aquí en Movimiento Civil, para que nos explique un poco qué está pasando en este país, en este país y si Chile sí. lo puede conseguir, yo creo que España eh, también lo puede hacer, vamos, no, no somos menos que que los chilenos, ¿no? además hablamos el mismo idioma y nos comunicamos de la misma manera ¿no? y tenemos una cultura bastante similar. Así que, que si ellos pueden, nosotros también. Ese Por es supuesto. el mensaje que debemos de, de traer aquí. Así que nada, sí. Josemi, coméntame algo algo más. Disculpa que me he puesto ahora a entrevistarte yo a ti y eras tú el que me tenías que entrevistar a mí. Sí. Coméntame lo que te parezca. ¿Tenías alguna pregunta más que hacerme? Sí, tenía una última pregunta que me llamó la atención que más o menos ya la he comentado, que es eh, la situación de dos hermanas. Que vi en tu canal que estaban luchando en los plenos del ayuntamiento para mostrar la corrupción. Y bueno, pues que me contaras un poco cómo, cómo es la situación en dos hermanas políticamente y, y eso. Bueno, voy a intentar explicártelo así porque, claro, eh, sí. Dos Hermanas es una ciudad ya grande, ¿eh? tiene 140.000 mm. habitantes. Eh, la gente piensa que a lo mejor es un pueblecito así pequeño y, y demás, pero no, no. Dos Hermanas es una, una verdadera ciudad, además al lado de Sevilla, a escasos 10 kilómetros. Sí. Bueno, en Dos Hermanas lo que ocurre, eh, Josemi, es que desde el año 1983 gobierna eh, Francisco Toscano Sánchez. Eh, Francisco Toscano Sánchez, ahora mismo tiene 70 años, pero ha sido uno de los brazos principales del Partido Socialista en España. ¿eh? Ha sido un sí. íntimo amigo de Felipe González, hoy día es íntimo amigo de Pedro Sánchez. Y claro, esta persona ha estado muy a gusto en nuestro pueblo, porque desde el primer momento, él eh, comenzó a realizar una estrategia en la ciudad. Eh, bueno, era un pueblo, pero ahora es una ciudad. Hizo una estrategia para de alguna forma, ir él ganando importancia y peso a la hora de gestionar el ayuntamiento. Y te explico un poco. Eh, él, eh, dos hermanas, es, eh, eh, es un pueblo en sí, tiene la zona del centro, y él, en vez de explotar la zona del centro del pueblo, él lo que ha ido es eh, descongestionando la actividad económica a otra zona sí. Esto lo ha hecho no para que el pueblo crezca en sí, sino para enriquecerse él. Es decir, él en los diferentes polígonos ha ido adquiriendo eh, propiedades para ir mejorando, eh, para ir mejorando, eh, vamos, para, para que su bolsillo fuera creciendo. Hablando, sí. hablando de, en, a grosso modo, eh, él ha ido adquiriendo peso en otra zona de dos hermanas para hacer de, de dos hermanas no una ciudad más rica, sino para enriquecerse él. Entonces, descogestionando la actividad económica, ha ido eh, propagando, pues, diferentes actividades inmobiliarias. Ha habido proyectos inmobiliarios muy importantes en esta zona, donde le ha beneficiado directamente a él y a los suyos. Entonces, él ha ido empobreciendo al pueblo de Dos Hermanas poco a poco, ¿vale? Pero a la vez ha ido el, el, el municipio ha ido creciendo en habitantes. Entonces, él, él lo ha vendido muy bien. Es decir, el municipio ha ido creciendo en habitantes. Él eso lo ha vendido genial. Pero el pueblo en general es un pueblo pobre, es un pueblo con unos niveles de pobreza excesivos, unos niveles de delincuencia extremo y, y de paro. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza la pobreza en Dos Hermanas, porque Dos Hermanas ha sido tradicionalmente un pueblo muy industrial, eh, tenemos el, el segundo polígono más importante de Andalucía, el polígono La Isla, eh, lo que ha hecho es empezar a comprar voluntades. En la tercera cuarta legislatura suya, en los años 90, Toscano empieza a, co a comprar voluntades. ¿Y cómo lo hace? Ofreciendo contratos fijos discontinuos a las personas. Contratos de barrendero, de, de limpieza, etcétera. Ha ido montando un ejército de trabajadores. Un ejército. Tú paseas por dos hermanas y te ves en una rotonda a 10 personas trabajando al ayuntamiento. Sí. Y a lo mejor se están mirando la cara el uno al otro, sin saber realmente qué están haciendo. Pero eh, sí. algo están haciendo. Entonces, eh, ellos utilizan a, al ayuntamiento como agencia de colocación. Así es como el alcalde llama al ayuntamiento. Es una agencia para colocar a la gente. Hay un vídeo de la sexta que Cristina Pardo entrevista a Toscano y Toscano le afirma esto. De que, eh, sí. de que el modelo de, de dos hermanas es un modelo más parecido a África o a Sudamérica que a un país europeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, claro, yo al ver toda esta situación, me indigno profundamente. Pero busco, busco información y encuentro un informe que publica la Cámara de Cuentas, publica una institución, un órgano dependiente del Parlamento Andaluz. Entonces, este informe lo llevo al Pleno y le explico al alcalde las ilegalidades que se están cometiendo. O sea, los contratos sí. ilegales que se están dando... Ya ha habido también malversación por parte de, de una funcionaria en materia de contabilidad. El registro contable de facturas no se controlan dos hermanas, porque ha habido 1.600 sal, saltos contables dentro de, de la contabilidad del ayuntamiento. Eh, es decir, estamos hab hablando de, de delitos gravísimos. Y claro. es el máximo responsable de este ayuntamiento. Entonces, yo acudí al pleno, yo le mostré eh, la, la, la situación actual del municipio y él se enfadó. Él perdió sí. los papeles, literalmente, porque sabe que es verdad que lo que yo digo es verdad. Y yo fui allí a pedirle documentación. Mi objetivo no era enfadarlo. Mi objetivo fue que me diera documentación para yo denunciar y para saber realmente qué es lo que ocurre, porque si somos los ciudadanos, ni eh, los que pagamos impuestos, tendremos derecho a saber lo que ocurre dentro de nuestras instituciones. Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué me he encontrado yo? El rechazo por parte del ayuntamiento. De hecho, a, bueno, este vídeo fue, la, eh, o sea, se produjo el año pasado. He intentado acudir a otros plenos del ayuntamiento y al siguiente pleno que intenté acudir para hablar de este tema, a ver qué soluciones se podían aportar, pues ya no me permitieron la entrada. Yo ya sí. soy un ciudadano no grato en la ciudad simplemente por denunciar la corrupción. Y yo esto lo denuncié en los juzgados, lo denuncié a la fiscalía para que investigase y todo ha sido archivado. O sea, lo, los fiscales me han reconocido que existen e indicios suficientes de delito en ese informe, pero sí. no, no investigan. ¿Por qué? Sí. Porque me imagino que el alcalde les llamará y les dirá, Exacto. no investiguéis, no ponerme en esta tesitura. Exacto, y, quisi sí. y quisiera decir que en la época de las elecciones, donde yo creé un partido político, porque vi que era la única opción, la única opción que tenía encima de la mesa para poder enfrentarme a él directamente y a su partido, al Partido Socialista, el alcalde coge me denuncia porque dice que yo en los vídeos lo amenazo a él directamente y la Junta Electoral de Utrera, la Junta Electoral de Utrera dice, eh, la jueza dijo que yo lo que hacía era una crítica a la gestión del gobierno local, que yo en ningún momento amenazaba al alcalde. Yo no trato de amenazarle, yo no trato de ir en, en contra de él, yo lo que trato es que en dos hermanas se sepa la verdad. Exacto. Eh, un ejemplo de manual de la partidocracia. Exactamente ese hombre, eh, lo que va a pasar siempre en este sistema. Cuando los intereses políticos eh, están atados únicamente al interés de ese político y no al interés de las personas, pues esto va a pasar siempre. Eso es algo que la gente no, no lo sabe todavía, que la política únicamente son una lucha de intereses y ya está. ya por último, Josemi, eh, eh, decirte que esto me parece gravísimo, esto que ocurrió, en medio de las elecciones, nosotros alquilamos una furgoneta, hicimos un crowdfunding para poder sí. financiar al partido y nosotros, en vez de tener un, una sede, en vez de tener un lugar donde nos reuniéramos y demás, nosotros alquilamos una furgoneta. ¿vale? Allí pusimos una imagen mía de avanzamos dos hermanas y promocionamos el partido. Pues ¿Sabes lo que ocurrió? Que yendo un día con la furgoneta, vemos eh, una empresa que es muy importante en dos hermanas, que es Bekinsa, donde sí. el alcalde... Eh, no lo sé si tiene alguna participación, pero contactos con esta empresa tiene, vamos, los, los más grandes contactos que se puedan tener. Y B15 es una empresa, eh, creo que es una empresa nazarena o sevillana, pero está ahora mismo realizando todas las obras que hay en Dos Hermanas. O sea, todas. Todas las nuevas obras de vivienda las hace B15. Pues, y eso, íbamos paseando con la furgoneta y vimos la imagen del alcalde del Partido Socialista sí. en una de las... Eh, en una de las... O sea, era como un rótulo publicitario de B15 y, y, y, es, y la imagen del alcalde estaba justo debajo. Sí, sí, o sea, un descaro completo. En, en, su, en suelo privado de esta empresa se está utilizando la imagen pública de un alcalde de, que se presenta a unas elecciones para darle publicidad a ese alcalde y para dirigir el voto de los ciudadanos de dos hermanas al alcalde. ¿Es eso democracia? ¿O se está utilizando... Eso, los intereses de, de la empresa para beneficiar a un alcalde, que eso es gravísimo. Y eso lo denuncié yo, fui, fuimos el único partido que lo denunció, ni Vox, ni Podemos, ni Ciudadanos. ningún partido de la oposición lo denunció, ni el Partido Popular tampoco, porque ellos han sido siempre cómplices con el PSOE de, de la corrupción en dos hermanas desde hace 40 años. Y, y es lo que te digo, es que no así no hemos encontrado. Yo me he visto solo, y, y, y todo lo he denunciado todo. O sea, no, no me ha quedado otra cosa que dijera me ha faltado esto por denunciar. No, no. Denuncié también a la Hacienda Doña María, lo que hicieron en la Hacienda, un cortijo andaluz precioso, que sí. de un día para otro empiezan a robar dentro del cortijo, empiezan a robar las cejas, empiezan a expropiar eh, una de las haciendas más bonitas de Andalucía en dos hermanas, y esto lo denuncié yo a la, a la Consejería de Cultura. Y ahora, después de un año, Dice que adjudican un proyecto a una empresa para eh, que creo que están valorados en 10.000 o 12.000 euros para restaurar la hacienda. ¿Pero cómo vas a restaurar una hacienda que lleva desde hace 200 años ahí puesta y, y, y que sí. tiene un, un interés cultural tremendo? Pero es que en dos hermanas literalmente se han cargado la ciudad, se han cargado el centro, se han cargado el arenal, se han, car, se han cargado la cultura, se han cargado la economía, se han sí. cargado mmm, a todo. Todo lo que han tocado el Partido Socialista en dos hermanas ha sido para destruirlo. ¿Y sabes lo único bueno que dice la gente que hace el alcalde? Rotonda. Ha hecho <risa> 70 rotondas en, en 30 años. Tú vas por dos hermanas y lo único que hace es dar vueltas dar vuelta en, en círculo. Sí. Y eso es lo que la gente ve. Eso es lo que la gente <risa> desgraciadamente ve de dos hermanas. Y no ve todo lo demás. Y ya luego... Ya por último, que me pregunto, porque me he pegado 10 minutos hablándote de Dos Hermanas, porque lo conozco en profundidad, la, la auditoría que no, se, que no se da en Dos Hermanas. Es decir, no ha habido ni una auditoría en Dos Hermanas desde hace 25 años. Y el alcalde dice que tenemos la deuda, que Dos Hermanas tiene la deuda más baja de todo el país. Que somos sí. somos el ayuntamiento menos endeudado. Pero ¿cómo vas a, vamos a ser el ayuntamiento menos endeudado si no se ha hecho una auditoría en 25 o 30 años? Y después, cuando le planteas el tema. ¿Sabes lo que te dice el alcalde, Josemi? ¿Qué? Que no hay dinero para una auditoría, que es una auditoría muy cara. Es <risa> que comedia, es ¿eh? comedia completamente. Lo que yo he vivido tiene... en dos hermanas es un show. Sí, eh, eh, sí, sí. Tú lo pones en los cines, en Hollywood, y yo te digo que la película tendría hasta éxito. Porque sí, sí, sí, es, que una, es un auténtico cachondeo lo que hay ahí. Exacto, eh, sea, un descaro impresionante. Y eso, y una corrupción constante. En fin, por suerte le queda poco a, esta, a esa gente porque ya el saco no aguanta mucho más, creo yo. Que ya esta deuda y todo lo que viene después y todo el dolor que va a sufrir la gente, yo creo que una cuanta rotonda más no va a hacer que la gente diga, Ay, oye, por vale. Cierto, entonces, por cierto, sí. aquí comenta, es un seguidor del Movimiento Civil, de hecho a hermanos la llama la ciudad de la rotonda. Sí, es verdad, la de la Rotonda. Lo que no sabe la gente es que la Rotonda, y esto lo quiero dejar también muy claro, porque también he investigado sobre ello. La Rotonda cuestan de media un millón de euros hacerla. O sea, sí. es un descaro el dinero que sí. cuesta hacer una Rotonda. Pero ya no solo eso. La Rotonda en Dos Hermanas la hace la empresa ACS, de Florentino Pérez. Sí. Es decir, llaman a una empresa que tiene sede en Madrid, en vez de llamar sí. a una empresa nazarena del pueblo, para que haga la Rotonda. Y la gente que contratan no es gente del municipio, sino gente de fuera del municipio. De Utrera, de Alcalá de Guadaira, de Sevilla... No, no es que yo tenga nada en contra de la gente que trabaja en las rotondas en Dos Hermanas, que vengan de fuera. Pero hombre, si el alcalde dice que mira tanto por el pueblo de Dos Hermanas, ¿por qué no hace la rotonda la gente del pueblo? Exacto, exacto. Obviamente. Pues ¿sabe qué? que prefiere sí. repartir las migajas en el pueblo. Él es el, el hombre de las migajas, pero bueno, tú hablas de esto con una persona en dos hermanas que no sepa más allá de la situación actual y te dice que el, el alcalde de Toscano es el mejor alcalde que hemos tenido nunca. Que mejor alcalde sí. que él, bueno, nunca lo vamos a encontrar. Y que prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y yo siempre que me repiten esa frase, que ya la tienen metida en la cabeza, le digo, pues yo prefiero lo bueno conocido, ¿no? Lo bueno sí. conocido es decir, prefiero apostar por lo bueno que por lo malo, porque al final si no hemos conocido lo bueno, ¿cómo vamos a decir siempre por lo malo? ¿Qué queremos, siempre lo malo? Entonces exacto. nunca vamos a conocer lo bueno, ¿no? Exacto, exacto. Y, y esa es claro. la mentalidad de, de nuestro pueblo, y con eso con eso me tengo yo que enfrentar, con 24 sí. años. Así de claro. Sí, sí. Yo creo sí. que te, te lo he explicado y te lo he resumido, creo que Perfectamente, bastante bien. La, exactamente. Y, lo que ocurre allí. Exacto, lo que me has dicho es un ejemplo de manual de lo que la partidocracia es. La partidocracia sin corrupción no puede funcionar y el ejemplo de Hermana es claramente lo que se lleva diciendo durante 100 años sobre la oligarquía, que sin corrupción no puede funcionar. que, que ese señor esté ahí arriba necesita mucha gente por debajo tenerla contenta para que no se enfrenta a él. y es lo que Por este. cierto, quiero dejar muy claro una cosa. Francisco Toscano Sánchez no se va del ayuntamiento, no se va por la corrupción existente que hay y que principalmente es a él a quien, a quien directamente la afecta, es a él y él lo sabe, él de tonto no tiene un pelo, él es abogado laboralista, conoce el ayuntamiento, conoce la ley, aunque no la cumpla, pero la conoce, pero como sabe que la afecta directamente, la afecta directamente la corrupción tan grande que él ha creado y todos los chiringuitos que él ha creado, porque me ha faltado decir una cosa, Toscano creó un chiringuito tremendo en dos hermanas. Que ha tenido un coste de 7 millones de euros en los últimos 10 años. Estoy hablando de las asociaciones de vecinos. Es decir, él directamente, él, ¿vale? A través del ayuntamiento crearon asociaciones eh, crearon asociaciones que después el órgano consultivo de Andalucía dictaminó que eran ilegales a través de subvenciones públicas para así comprar y seguir comprando voluntades en dos hermanas. No les sirvió en los años 90 con enchufar a gente dentro del ayuntamiento, sino que encima crearon las asociaciones de limpieza para sí. meter gente a limpiar los barrios y a comprar voluntad en todos los barrios de Dos Hermanas. Es una auténtica vergüenza. Sí, y eso sí. lo ha hecho el alcalde. O sea, es un, auténtico, es un auténtico tirano. O sea, tú imagínate cuando este hombre me dijo a mí que el antidemócrata en Dos Hermanas era yo. ¿Pero de qué, sí. ¿qué me estás contando? Eh, pero eh, ¿qué, qué honor y dignidad tiene usted como persona. Bueno, le llama usted porque es el alcalde. Pero si no, es que, es que como persona no vale un duro. No, no, completamente. Eh, eso cuando alguien no tiene ningún eh, control que le en contra suya, pues exactamente. Lo que has dicho. Tira, un tirano se convierte en un tirano. Uh -huh. Me dice bueno. aquí una, una mujer de Julia eh, eh, Fernández García, chico, eso pasa en todos los ayuntamientos de España. Pues claro, eh, claro a que ver. pasa, pero ¿quién lo denuncia? Pero ¿quién intenta hacer una labor para cambiarlo? Esa es la pregunta que yo le hago a usted, Julia. ¿Quién, quién es el que deja su vida y se enfrenta para acabar con todo esto? Exacto, exacto. La ahí resistencia donde valiente. Tenemos, claro, claro, esa es la cuestión. Así que así que nada, Josemi, dime alguna cosa más si quieres, hemos llegado a los 52 minutos y bueno, yo te agradezco mucho la participación, te lo, vamos. Eh, me parece un chico súper interesante, muy culto, me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho sobre Chile, eh, eres muy conocedor de la partitocracia y como te he dicho, si quieres participar en este canal, quieres hacer entrevistas, y, y, y, y, y aprender porque vamos a aprender mutuamente los dos de cada uno cada uno con lo suyo ¿no? cada uno es lo nuestro pero vamos a, a aprender los dos eh, de cada uno de nosotros ya te digo puedes aquí participar puedes estar aquí y, y ya está y, y poco más te puedo decir y, y mucho pues, ánimo a seguir adelante y a seguir luchando por, por lo que creemos que, que es muy bonito lo que estamos haciendo Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, me encanta la entrevista y ya sabes que participar en este canal cuando quieras, yo estoy a completa disposición. Y que nada, Perfecto, y todos juntos también. llegaremos a eso, a la libertad política colectiva. Genial, pues un saludo y cuídate mucho, de verdad, José, mi gracias. Un saludo. Cuídate, sí. de verdad. Gracias. Nada.